Buenas tardes, bienvenida y bienvenida a la Jornada Municipalista de Ciudad de Córdoba, que tratan de abrir un debate sobre el municipalismo. Y bueno, yo hablo no porque sea más municipalista que nadie, sino porque soy la presidenta de mi a la Saffone, que es eh, la empresa municipal de vivienda de Córdoba que tiene en este hermosísimo palacio su sede. ...y que eh, presta este salón de actos a toda la ciudadanía... ...y esta mañana le decía a, a alguien, no me acuerdo bien... ...que curiosamente aquí también se ve una diferencia... ...hay quien eh, pide eh, dinero por entrar al espacio público... ...y hay quien entra en el espacio público... ...y eh, lo toma como lo que es para todo el mundo... Y esta sede tiene un lema muy bonito que es bienvenido, bienvenida a su casa. Y eh, esta debe ser efectivamente la casa de toda la ciudadanía y espero que pronto todos los espacios públicos municipales sean eso, público y para toda la ciudadanía. Ese es otro de los debates que también tendríamos que plantearnos. No ya para que se lo quede una asociencita o un colectivo para su uso particular, sino que tengamos fácil acceso, que podamos usar sus instalaciones, que podamos acudir a sus salones de actos, que sea eh, bienvenido y bienvenida a todo el mundo. Y que efectivamente, por más escándalos que quiera montar el ABC, porque hacemos actos gratuitos y públicos, eh, Siga siendo así, porque somos muy valientes y porque creemos eh, en, en aquello que realizamos. Así que nada más, que dar la bienvenida a esta casa, luego participamos en otro debate y ahora les pido la palabra a Pedro García como coordinador provincial de Izquierda Muy brevemente. Muy brevemente decís sí que lo que ha contado algo es mentira, la hemos dejado inaugurar la jornada porque es su cumpleaños. Ahora después te lo invite porque nos iba a invitar al mediodía en el ayuntamiento y nos ha traído una cerveza de la pequeña. Eh, bueno, eh, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Hace dos días, van a ser dos días bastante intenso y en primer lugar, como decía Alba, bueno, para agradecer a Pincorsa, la empresa pública de vivienda que tenemos en la ciudad de Córdoba, pues que nos será a Izquierda unir a este espacio para poder hablar de, de municipalismo y de cómo transformar las sociedades de la administración más cercana que es el ayuntamiento. Eh, nosotros y nosotras tenemos muchísimos retos en los próximos meses y en los próximos años. Pero sin lugar a dudas, uno de los más importantes es cómo gobernamos desde los ayuntamientos para transformar la realidad en la que hoy vivimos, ¿no? Y yo creo que, que la jornada, las diferentes mesas que se han hecho y los diferentes ponentes que vienen a las mesas, pues tienen la suficiente experiencia como eh, personas que están muy vinculadas a la gestión en el día a día de los ayuntamientos o que han estado vinculadas anteriormente a la gestión de los ayuntamientos que nos puede ofrecer bueno, pues un eh, importante debate en el que todas y todas debemos de participar para, para ver cómo afrontamos el presente y cómo afrontamos el futuro. Especialmente yo quiero agradecerle sobre todo a las personas que vienen de afuera, al alcalde de Conil, al de Medina Sidonia, a la compañera Toni Morillas, que viene también de Mara, que vienen de fuera porque pues hoy estén en Córdoba acompañándonos en esta, en esta jornada. Eh, los ayuntamientos son la administración más cercana, los que estamos en los ayuntamientos, aquí hay muchos alcaldes, muchos concejales y concejadas, sabemos que eh, los ayuntamientos, bueno, pues es la administración de todos los días, los ciudadanos y las ciudadanas vienen, se acercan a que les resolvamos los problemas, bueno, pues que tienen en el día a día, todo tipo de problemas. Y por desgracia, bueno, pues a la misma vez que es la administración más cercana, es la administración ...que menos eh, financiación tiene y que menos competencia prácticamente tiene para resolver esos problemas. Y tenemos que combatir desde la reforma de la constitución que se hizo... ...a eh, la ley de, de, de presupuestaria que se ha ido haciendo en los últimos años desde el gobierno de Madrid... ...a la tasa de reposición, a la reforma de la administración local... ...es decir, un entramado, una red legislativa que se ha hecho a lo largo de los años... Que hace que, curiosamente y contradictoriamente, la administración más cercana sea la que menos posibilidades tiene de solucionar los problemas de la gente. Y en ese sentido, bueno, pues Izquierda Unida tiene un gran reto que es darle la vuelta a todo eso. Como con muy pocas competencias y con muy poca financiación, somos capaces o tenemos que ser capaces de transformar la realidad y de transformar la sociedad. En todos los ayuntamientos que yo conozco desde hace muchísimos años, desde Conil a. Riva o hacia Madrid, pasando por Córdoba, Marinalera o 20.000 eh, lugares que podemos encontrar en, en nuestro país. Izquierda Unida ha hecho unos ayuntamientos diferenciados completamente de lo que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista. Es decir, ha hecho ayuntamientos del cambio de verdad, eh, desde, como digo, desde el principio de la democracia. Y tenemos que poner en valor todo ese trabajo que hemos hecho, pero también entendiendo la realidad concreta en la que hoy nos estamos moviendo y cómo ha cambiado la sociedad del año 79, cómo tenemos que afrontar el presente y sobre todo cómo tenemos que afrontar el futuro para, para esto. ¿no? Y entonces, pues, en nombre de Izquierda Unida a nivel provincial, agradecer a todos y a todos los que estoy aquí, a los ponentes que han venido de afuera, y esperemos que en estos dos días haya importantes debates que a todos que a todas nos ayuden a lo, las experiencias que han tenido los compañeros y las compañeras para hacer lo mejor en la gestión en los ayuntamientos en los que estamos tanto en la oposición como en los que estamos en el gobierno y así más le dejo a Antonio la palabra que le agradezco muchísimo. muchísimo que lleve hoy también todo el día en Córdoba eh, que hemos estado esta mañana haciendo una rueda de prensa y una reunión importante también con el alcalde de la provincia y que ahora por la tarde esté en esta onda. Muchas pues, gracias. Lo agradecen mis padres ¿sabes? que venga aquí entonces me agradecen que venga por aquí siempre un placer. Yo quería daros la bienvenida a este encuentro de formación que creo que es bastante completo que ha organizado el Consejo Provincial de Córdoba, al que felicito por, por la jornada y por la naturaleza de las mismas. ¿Sabéis por qué? Porque de alguna forma nos define. Eh, el desarrollo agrícola y a pensar que son una jornada muy intensa, es verdad. Son una jornada muy variada en temática, también es cierto. Eh, tiene mucha participación eh, para enriquecer los enfoques vinculados a elementos determinantes y específicos de la situación política, también es verdad. Y subyace en eso algo que nosotros siempre reivindicamos y es lo que tenemos que practicar aunque sea quizás poco llamativo. En estos tiempos es demasiado líquido que es la reivindicación del pensamiento complejo también de la acción política, la reivindicación de los matices, de la profundización en eh, las causas que motivan determinados actos de naturaleza política y, sobre todo, el tener una eh, vinculación que a mí me parece que es de lo mejor que tenemos en nuestro patrimonio. Cómo vinculamos la acción política local a un proyecto estratégico que es la aspiración de la transformación de un modelo social y económico. Me parece muy acertado el título. Transformar, no transformar el municipalismo, como, como podría suponer una lectura de grueso del título, sino transformar desde el municipio. Y yo creo que en ese sentido eh, tenemos que reivindicar una actividad que va a contribuir y que es el objetivo a formarnos mejor y a saber que las reflexiones políticas que hacemos vinculadas a un cambio que nos trasciende en nuestro territorio, también las podemos ejecutar en el mismo. Tenemos un, un gran, eh, una gran base de ejemplos y referencialidades de, que, de cómo se puede gobernar los ayuntamiento no solo de otra forma, sino con otros planteamientos. Ayer venía el municipio de Jaén que está desarrollando uno a uno, de manera consistente, eh, anónima, discreta, podríamos decir. Los, el rescate de los servicios que había privatizado el gobierno del Partido Socialista que había demonizado ese municipio durante prácticamente toda la legislatura desde de la transición y recuperamos algo para los municipios demostrando que efectivamente el gran debate ideológico-político de, largo, de, largo, de larga vista es precisamente qué modelo de ayuntamiento queremos si un ayuntamiento absolutamente adelgazado y dedicado a la ejecución de los trámites técnicos que solamente la, la ley de función pública eh, obliga a que tengamos una administración, lo eh, demás totalmente privatizado, o ayuntamientos fuertes, en una reivindicación de que también los ayuntamientos son estados. También los ayuntamientos somos estados. Sin embargo, en el debate de financiación no se aborda el debate de ayuntamientos. Y así, ya la, la FEM va a tener una interlocución. Eh, al respecto y creo que Juan Bermúdez nos podrá eh, ilustrar al respecto. Pero quedan los ayuntamientos otra vez en el debate político re, renegados o pasados a un papel secundario y le dijeron ya lo que tenemos que decir es precisamente tenemos una obligación que es situar el debate municipal en la primera línea del gran debate político. Situarlo respecto al modelo de financiación pero también respecto a los modelos de gestión. Y de eso vamos en una reivindicación de que tenemos eh, demostrado en un acervo de experiencias políticas que se pueden gobernar con otro modelo, con una apuesta ofensiva frente a la ofensiva privatizadora, una ofensiva de remunicipalización, recuperación y rescate de los servicios, de más apuesta por una democracia radical a través de la participación directa y de una gestión profundamente transparente y honesta donde quizás el mejor patrimonio es la ejemplaridad de los dirigentes que llevan a cabo los gobiernos municipales. Y ahí tenemos muchos ejemplos que nos sirven, que nos sirven para eh, defender que se puede gestionar de otra manera y que no solo hay que gestionar de otra manera en el poder local, sino también en el poder autonómico o en la administración central, pero sí los municipios como base de transformación. Vivimos unos tiempos profundamente concursos y los ayuntamientos no son ajenos a ellos. Los el ayuntamientos, las prioridades políticas, la reflexión... Eh, y, la, y el cambio de eso sí, el cambio de una cultura política también en la relación desde los gobiernos municipales e incluso desde de, de, de los grupos de la oposición, un cambio de cultura política en la que los parámetros en los que nos hemos movido hasta ahora no van a volver ya no van a ser, ya no lo son de hecho y por tanto en el proyecto de nuevo modelo político que se avecina, en la sacudida que ha generado esta crisis, en la que nos jugamos la alternativa de un modelo neoliberal que apure aún más las profundas injusticias que venimos sufriendo o la, config la configuración también desde el Ayuntamiento, o la contribución, mejor dicho, también desde el Ayuntamiento, también desde el debate local del de nuevo modelo que aspiramos eh, de sociedad. Nuevo modelo de sociedad, nuevo modelo de gobierno, nuevo, nuevo modelo de Estado. O el debate sobre las eléctricas, como hemos visto este, este, esta semana, en la que nosotros, lejos de estar a la defensiva, hablamos con transparencia de que hay que recuperar y rescatar, igual que rescatamos los servicios públicos en los ayuntamientos, el servicio, la eléctrica para el Estado. Y creo que no hay que, hay que ir a la ofensiva. Y creo que hay que celebrar que la iniciativa de Unidad de la denuncia de la Fiscalía haya sido aceptada para que eh, se denuncie un modelo profundamente especulativo De la misma manera que apostamos lo local por la recuperación de los servicios privatizados para que plantea también el debate de lo público, no solo en, lo, en el ámbito local, sino también en otros eh, sectores estratégicos. Así que, esta reflexión la hacemos porque es oportuna, eh, algo que nos tenemos que inocular, tenemos que, que está en un debate a la ofensiva. No de matices con el neoliberalismo sobre los que no hay, no puede haber ni tregua, ni, ni cuartel, ni siquiera negociación, ni siquiera negociación. Tenemos que trasladar y construir, y a eso esperamos en esta jornada, un discurso alternativo a la ofensiva de defensa orgullosa y nada matizable sobre un modelo que, en el que se basa la posibilidad de construir una sociedad justa y una sociedad igual. Así que inauguramos esta jornada y deseamos un fértil debate con el, con el debate primero a la mesa sobre financiación. Muchas gracias.